Buenas noches. Eh, vamos a iniciar con lo que es este evento eh, que, se, que lleva como nombre el arte y la ideología, Mijail Lipchitz y el siglo XXI. Mi nombre es Víctor Carrión. También tenemos la presencia de Ala Luna. Eh, nosotros dos vamos a ser los panelistas en este evento que se transmite por la página de Ediciones Editor. Ediciones Editor eh, publicó el libro El arte y la ideología, que es una compilación de los escritos de Mikhail Litschitz, un filósofo y pensador soviético. Estos escritos versan sobre eh, la cuestión del arte vanguardista o llamado modernismo y cuál es la posición del marxismo respecto a esto y son escritos que tratan cómo ¿Qué eh, representa el modernismo en la historia de la humanidad? ¿Qué tendencia lleva? ¿Hacia dónde está? Si hay que relacionarse con él de manera positiva o negativa. Y este evento lo hacemos con el propósito de impulsar el debate, impulsar la discusión respecto a estas cuestiones que en nuestra opinión son de capital importancia en el contexto de Latinoamérica. Sin decir más, eh, los dejo para que empiece la primera ponencia, Alan Luna, quien ha, ha escrito para el CEMES y dejaré que el mismo se presente. Eh, sí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, yo soy Alan Luna, eh, soy licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y investigador también del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, un grupo de, de, de jóvenes investigadores que hace lo posible por aportar su grano de arena en analizar las, este, las condiciones de México, sobre todo en las actuales en las que ahora nos encontramos, y por medio de este análisis o de esta crítica social, fomentar la discusión y procurar que ya y, y procurar que eh, se tengan bases para la transformación social. En esta ocasión eh, vamos a exponer un poco acerca del de libro de Mijail Lifchit el arte y la ideología. Y antes que nada considero importante agradecer a la editorial editor por la invitación a participar en este evento. La labor de difusión del pensamiento marxista a través de textos que no suelen encontrarse fácilmente, estoy seguro de que ha ayudado, como es mi caso, a saber un poco más sobre estos temas para el que esté interesado en profundizar su conocimiento, y saber un poco más acerca de temas que no fueron tan difundidos como otros. Aquí en México es extraño encontrar varios de los textos que editor ha publicado. Yo mismo he buscado varios de los textos publicados por ellos, que me han ayudado mucho a hacerme claridad en algunas cuestiones que me han surgido en mis estudios del de marxismo. Eh, Ojalá que su trabajo siga creciendo, porque hoy en día es eh, muy difícil encontrar estos textos que editor ha tenido el acierto de publicar. Cabe mencionar que hay pensadores como Mijail Ligti y Eva Lilienko que yo no habría tenido la oportunidad de estudiar sin el trabajo de editor. Quisiera empezar con mi exposición relatando brevemente cómo ha sido mi acercamiento al pensamiento estético de Mijail Lipschitz. En mis estudios de filosofía, en la licenciatura, ya buscaba yo el estudio del marxismo, o lo que yo creía que era el marxismo. Curioseando un poco los textos de mi familia, eh, me encontré con los manuales de filosofía que la URSS ya extinta difundió con ahínco en su momento. Y me llamaba mucho la atención esa rama del pensamiento humano, la filosofía, que cuando le preguntaba a mi padre o a alguno de mis familiares, no sabían explicar con claridad, pero que era motivo de su pasión y de una fe en una teoría que aún no consideraban extinta y único medio de corregir los males sociales por el sistema, como gustaban de llamarle, a esa cosa impersonal que desde su punto de vista mantenía vigente la opresión de las masas. Pero al llegar a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, fue en realidad muy poco el marxismo con el que me encontré. Aprendí sobre muchas otras cosas, pero de marxismo muy poco y casi por cuenta propia. Y también con ayuda de mis compañeros del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, interesados también en el estudio de la realidad a través del de marxismo. Eso sí, los nombres ligados a esta corriente del pensamiento fueron completamente nuevos para mí y le dieron una perspectiva muy distinta a lo que yo consideraba la filosofía del marxismo. El problema era mucho más amplio de lo que me imaginaba y eso me impulsó a tratar de indagar cada vez más en esta otra perspectiva de los continuadores de Marx, que se dedicaron a profundizar el marxismo a tal grado de atreverse a desarrollar aspectos que se consideraban, por lo menos en los manuales clásicos de filosofía, como estudios puramente metafísicos, lejos de los intereses, lejos de los intereses del proletariado, o simplemente no útiles para el impulso de la revolución uno de los pocos marxistas consagrados de la academia en méxico es adolfo sánchez vázquez quien es precisamente reconocido por su estudio de la estética de marx en su famoso texto las ideas estéticas de marx hace un recuento de su propio estudio del marxismo y de la estética desde esta perspectiva y precisamente fue por él que por primera vez escuché el nombre de Mijaíl Lipschitz. Sánchez Vázquez considera que es de los primeros pensadores marxistas que ve la importancia del pensamiento estético para la teoría de Marx, que es tendencia el quererla encasillar en un estudio de la economía capitalista o de los aspectos específicamente científicos de la sociedad por eso la importancia de la importancia y el impulso de Lirchis desde mi percepción es en primer lugar el de valorizar el debate y el estudio en esas ramas de la filosofía que ya habían sido catalogadas por el marxismo oficial como metafísicas o pensamiento especulativo idealista burgués eh, una serie de calificativos que se mencionaban en los manuales de filosofía tradicionales. Los pensadores de este otro marxismo, que muchas veces no fue tan difundido por el oficialismo, demuestran que precisamente en estas otras venas del pensamiento se palpa el alcance de lo que algunos llaman la revolución teórica de Marx. La perspectiva de totalidad, ya estudiada por Lukács o por Karel Kossik, permite que las distintas formas en las que se expresa la existencia del hombre sean importantes para poder entender su situación concreta en el mundo, su objetivación concreta, es decir, cómo se determina el hombre a través de las múltiples manifestaciones de su existencia. De esta forma, el desarrollo de la estética marxista fue una muestra de los alcances del marxismo, analizando cómo el estudio de Marx podía y debía ser utilizado y desarrollado hacia ramas del pensar que no habían sido tan desarrolladas por los padres del marxismo. Me llamaba mucho la atención una de las cuestiones sobre las que editor recomendaba profundizar en este evento, y esta es la de si la crítica hacia el, hacia el modernismo de Lipschitz tiene implicaciones más allá del ámbito puramente artístico. Pienso, por lo que ya dije antes, que no solamente la crítica al modernismo, sino toda la estética, es decir, toda la reflexión acerca del arte y de lo bello, es fundamental para poder entender la dimensión crítica del marxismo, para dejar de lado el pensamiento acartonado, que muchas veces, heredado del pensamiento de Manuel, eh, no nos enseña a pensar, como decía Ernesto Guevara de la Serna, el Che, son muchos los estudios que podemos sacar a partir de las posturas en contra del modernismo en el arte de Mijail Lipschitz. Una de ellas es la del papel que tiene que jugar el arte en la concientización de las masas y sobre todo en su educación. Recuerdo el artículo titulado Fenomenología de la lata de conserva, que se encuentra precisamente en el libro El arte y la ideología que estamos estudiando, y ahí se entabla un debate acerca de si las latas de conserva pintadas por Andy Warhol aportan o no al desarrollo de la historia de la pintura. Warhol pinta un objeto común, tan común que era imposible no enfrentarse con uno de su tipo en los mercados, por ejemplo. Pareciera entonces que se trata del realismo llevado a su máxima expresión, ese realismo que muchas veces los marxistas defienden como símbolo de la concientización del pueblo, pues muestra su vida cotidiana tal y como es, tal y como se manifiesta. Sin embargo, en el transcurso del análisis, Lifchitz argumenta que en realidad este tipo de arte no contribuye a la elevación de la cultura del hombre. Refutando a quienes apoyan este tipo de expresiones artísticas con la opinión de que la naturaleza o la tierra misma ya es en sí una obra de arte, como mencionaban algunos de los representantes de, de esta corriente artística, y que por lo tanto el fin debe ser la representación por la representación misma, Lipschitz objeta que la tierra, la naturaleza en sí, no ha tenido que ser creada por alguien, no ha influido el hombre en ella, y que en este sentido no podemos considerarla aún como creación artística. Las latas de conserva de Warhol pretenden representar lo cotidiano, pero desde una postura tan extremista que la influencia de la obra en la transformación de la conciencia del que observa, del que analiza la obra de arte, es muy poca, es muy limitada. Pop art es como ha sido comúnmente denominada esta expresión, porque creían que con esta forma de creación se difundía el arte de una forma popular, de una forma cotidiana. El modernismo se ubica en otro polo, desde mi percepción, casi contrario, pero en un contrario tan opuesto, que como menciona la dialéctica hegeliana, se asemejan muchísimo. El modernismo, como movimiento filosófico y artístico, surge como una reacción contra el arte clásico, y en general contra toda la técnica desarrollada hasta ese momento, y aceptada ya como elemental para evaluar a los buenos artistas y separarlos de los malos. En pintura es muy ilustrativa esta comparación. De nuevo, pareciera que nos enfrentamos ante un impulso que en la forma es muy revolucionario. Nada más revolucionario, por ejemplo, que romper las cadenas de la tradición para desatar la libre creación artística, sin impedimentos que frenen la libertad de expresión. De hecho, en el artículo Por qué no soy un modernista, también insertado en, esta, en este libro de la Editorial Editor, El Arte y la Ideología, eh, llama la atención la opinión que se cita de Pablo Picasso, una de las figuras de la corriente modernista en pintura. Picasso se queja de que en los países revolucionarios Pareciera existir menos libertad de expresión que en otros. Lo increíble de la situación es, precisamente desde su punto de vista, que se mantenga una estigmatización de lo nuevo porque no se ajuste a las técnicas desarrolladas por el arte clásico. Llega el pintor español a demandar incluso una dictadura de lo nuevo para acabar con estos prejuicios. Sin embargo, Lipschitz nos advierte contra estos impulsos de libertad que mal comprendidos han servido para defender al liberalismo, incluso al económico. En un extremo, llevar esta preocupación por lo nuevo en el arte a sus últimas consecuencias la exigencia de una total ruptura con el arte anterior redunda en una aniquilación de la historia del arte, como si no valiera la pena estudiar e incorporar las técnicas desarrolladas por los grandes artistas de la historia. Se trata entonces de una completa negación de lo aprendido hasta ese momento. Y esta es una negación no propiamente dialéctica, no como decía Hegel, una negación para superar lo irracional, lo que no le sirve al arte para avanzar en su historia, a la vez que se recupera y permanece parte importante de esa historia, de ese mismo avance. Por eso es que digo que al extremar esta postura identificada por Lipschitz con el modernismo, se difunde la idea, o por lo menos deja las puertas abiertas, que no es un mal menor, a negar el desarrollo en la historia del arte, sin posibilidad de superación, destruir las bases de la técnica, destruir todo lo anterior para dar paso a la libre expresión, no es más que la otra cara de la negación del progreso en materia de arte. Además, desarrollando un poco más esta misma idea, realmente quien desarrolló los principios de ruptura del modernismo fue el arte abstracto. Hay referencias y críticas que en el texto de El arte y la ideología del filósofo que hoy nos ocupa, me permiten expresar lo anterior el arte abstracto precisamente se desembarazaba de todo límite de forma era la completa libertad de expresión del artista referencias de este movimiento son la pintura de jackson Pollock, por ejemplo o las exposiciones de Marcel Duchamp, que también transitó por el cubismo, el dadaísmo, y del que recordamos su exposición de la fuente, el mingitorio, símbolo de una forma de arte que incluso para Duchamp es difícil de definir. Recuerdo que leyendo un texto de un filósofo francés de nuestros tiempos, se narra la peculiar historia del famoso mingitorio, aunque el propósito de este pensador es defender el arte de este tipo, el arte eh, postmoderno, el arte dadaísta, abstracto, etcétera, Me parece interesante ver las condiciones que impulsaron a Duchamp para presentar el curioso objeto como una obra de arte. De esta manera, podemos ver también la concepción que hay detrás de las nuevas tendencias. La fuente, como se titula la obra de Duchamp, del El migitorio, fue presentado en una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes de Estados Unidos. Fue elegida por Duchamp sin ninguna particularidad, es decir, no eligió un Mijitorio especial, sino el más común de todos los modelos. Este gesto fue declarado por la posteridad como un verdadero desafío a los cánones del arte, un grito, de un grito de protesta, que incluso en algunos artículos que me he encontrado en la red, tratan de darle un carácter popular a esta revalorización de las cosas cotidianas. Sin embargo, el discurso estético, la consolidación de esta práctica fue distinta el arte abstracto se presentaba dentro de su libertad también libre de todo compromiso real con la influencia educativa de sus obras al no interesarle la la representación de lo real de los problemas objetivos del pueblo o de la problemática histórica o simplemente enseñar a través de la representación de algún pasaje de la historia universal, al no interesarle todo esto, repito, se convierte esta forma de expresarse en una crítica por la crítica misma, en un discurso en donde la obra de arte no es la obra misma, sino el discurso del artista que con dicha obra pretende representar un concepto abstracto, tan abstracto que escapa a lo real. A partir de este punto, el discurso del artista domina a su obra misma. No es su creación la receptora de su trabajo. Allí en donde el creador desenvuelve sus capacidades creativas, en donde se realiza como ser humano. Lo que hay que encontrar es todo el discurso que envuelve a la obra sin que se adivinen las intenciones del autor. De esta manera, solamente los iniciados en el arte de moda, quienes entienden las intenciones del discurso que se difunden, pueden sacar algún provecho del arte abstracto y sus distintas variantes. Se elitiza aún más las exposiciones en museos y no porque las entradas sean caras sino porque quienes disfrutan lo que se representa en esos espacios son los que pueden entender algo del discurso que hay detrás de esa obra como si se tratara de un grupo de instruidos que son los dignos de acceder al arte de esta forma la unidad dialéctica entre el artista y el público, entre el creador y el que asimila la obra, se va perdiendo. Creo que la crítica y el aporte de Lipschitz está profundamente ligado con problemas ya vistos, aunque ciertamente no desarrollados, por Marx y Engels. En algunos de los textos de Marx y de Engels también, Exponen cómo el trabajo ha sido, una, ha sido de una importancia eh, tal que ha determinado las distintas formas en, la, en las que se manifiesta la vida del ser humano. Forma parte de su esencia, dicen. Y esto es así a tal grado que es el trabajo en donde la humanidad se siente realizada. Es ahí en donde despliega sus fuerzas creadoras y en donde, como dice Marx en los manuscritos del 44, al transformar su entorno, la humanidad se va transformando a sí misma. Es entonces una actividad creadora lo que define al ser humano como tal, lo que lo distingue, desde el punto de vista marxista, de todos los demás eh, seres de la Tierra. ¿no? Es por esto que el arte es una actividad eminentemente humana, representante de su esencia misma, en donde el fin es transformar, verter sobre el lienzo o trabajar sobre el mármol, o lo que sea que se trabaje por las manos del artista o por el cuerpo del artista, en donde el fin es transformar, eh, verter sobre esto, decía yo, todo el propósito de lo, que, de lo que es el hombre, Todo son todas las pasiones que determinan al hombre y la mujer, todo lo que determina al hombre y la mujer como hombre y mujer, todo lo, lo que determina a la humanidad como humanidad, lo transforma con esta actividad que va transformando de alguna forma su entorno. Crear con un fin, transformar con un propósito, pero con un propósito que, como menciona Adolfo Sánchez Vázquez, rebase lo utilitario. El arte es una creación única, diferente a las mercancías, que se han creado para satisfacción de las necesidades elementales. Por eso es que Lifshitz no cree que los urinarios puedan servir como obra artística. No es la necesidad del hambre o de la vestimenta o las necesidades físicas lo que satisface el arte, sino otro, otra necesidad de otro tipo de acuerdo al desarrollo de los pueblos se han desarrollado también distintas pasiones y deseos justicia igualdad etcétera o placeres muy distintos también a los elementales tiene la humanidad necesidad de el espíritu también como menciona marx en el capital por ejemplo y en la medida en que se educa este juicio estético, el arte puede a la vez transformar las conciencias de la gente. La dialéctica nos permite ver la correlación entre el espectador y la obra de arte. Esta última es estéril sin un receptor que la asimile y se transforme con ella. La obra de arte queda incompleta si no hay alguien que la observe y que pueda sacar una enseñanza de ella. Esta es la preocupación que atraviesan los textos del de arte y la ideología del texto que ahora estamos estudiando. La tendencia a la despolitización y hacia separarse de la vida activa de las masas, el abandono del papel educativo que tiene el arte y de la utilidad como medio de expresión de las preocupaciones del hombre. Y por último, Lipschitz teme también el abandono del papel que el arte y los artistas tienen en la transformación de la sociedad. Me interesa citar una parte del texto eh, ¿Por qué no soy un modernista? Que también se, que se encuentra aquí eh, como uno de los artículos importantes del de texto de Lipschitz, de El arte y la ideología, y que desde mi punto de vista resume la crítica al modernismo y la preocupación de esta de la que he hablado. Y dice: abro la, la cita. Solo me interesa resaltar los principales rasgos de la cosmovisión que se nos presenta en calidad de estrella polar del arte futuro. El rechazo de la imagen real, en la que Picasso solo veía una ilusión hueca, es decir, el embuste y la validación de la, de la ficción intencionada, el entusiasmo estimulante, esto es la superchería consciente la creación de mitos se hace de lado las causas sociales en favor de estos fantasmas sociales y en favor de estos fantasmas extraños internamente contradictorios y su manifestación en formas fluidas con aire provocador engendros del arte auténticamente contemporáneo, esto último, entre comillas, del propio Lifschitz. Sigue la cita. Solo digamos que el, objeto, que el objetivo interno fundamental de este tipo de arte consiste en el aplastamiento de la conciencia consciente. La fuga a la superstición es lo mínimo. Aún mejor, la fuga al mundo de lo imposible, de ello el esfuerzo constante de romper el espejo de la vida o por lo menos de volverlo turbio, opaco. A toda representación es necesario darle los rasgos de algo nada parecido, de tal modo lo figurativo mengua en resumen una cierta libertad de todas las asociaciones posibles con la realidad de la vida. Se cierra la cita. La estética marxista nos ha enseñado la profunda relación que, como las otras relaciones ya descritas hasta esta exposición, se da entre el artista y su obra, entre la obra y la masa. Toda vez que se empiece a separar al artista de su obra, se sientan las bases para separar también a la obra de la masa del público que debiera observar y juzgar a esa obra de arte. Deja de jugar entonces su papel activo en la concientización popular. Por esto, la crítica al modernismo supera al ámbito puramente artístico, el problema del arte es para Lipschitz también el problema de la conciencia de clase. Sabemos lo importante que es este concepto para la, para la tradición marxista, ya desarrollado por Lukács, precisamente en su libro de Historia y Conciencia de Clase. Para que una revolución popular llegue a buen puerto, es necesaria la, evalu la evaluación, la elevación, quiero decir, de su cultura y la concientización de los distintos problemas que la aquejan como clase social. Necesita tener un conocimiento crítico que sepa ver y analizar los problemas no de manera tan superficial porque muchas veces la esencia de los fenómenos se oculta a lo evidente. Y muchas veces también son sus enemigos de clase los interesados en que no se entienda la profundidad de los problemas sociales. El arte, entonces, puede y debe jugar un papel activo en la educación del pueblo y en la transformación social. Las distintas revoluciones, los momentos de cambio, son momentos compatibles con la construcción, no con la destrucción total. Recordemos las opiniones de artistas como Gustave eh, Corbett, cuando por breve tiempo los parisinos lograron derrotar los impulsos monárquicos y al republicanismo de derechas. Y aquí se abrió el espacio para el arte en la Comuna de París, al contrario de la tiranía del gusto que dependía en muchos aspectos anteriormente, por ejemplo, de los designios de Napoleón III, lo que le gustaba, los cánones que él creía como correctos o no. Además, a decir de John Merriman en su libro dedicado a la historia de la Comuna de París, fue gracias a los artistas revolucionarios identificados con la comuna que se salvaron grandes monumentos y obras, reforzando, por ejemplo, la defensa del Louvre, cuando París se encontraba bajo el fuego del ejército de Versalles. Este arte activo, transformador, concientizador, es el que Lipschitz quiere revalorizar. No se quiere a mi parecer, el freno del arte nuevo, sino hacer conciencia de los peligros que el discurso de lo nuevo encierra cuando no se hace un estudio crítico de las formas con las que se pretende superar a lo viejo. La total destrucción, sinónimo, según, según ellos, de la total innovación, no es histórica, no es dialéctica. Me he encontrado muchas veces con compañeros interesados en el tema y hemos discutido algunos de estos, de estos puntos de vista y muchas veces su percepción es que opinar a la manera del de pensador soviético es tener una postura muy cerrada acerca del arte yo creo como ya expliqué anteriormente que los polos opuestos son dañinos que hay, hay que superar hay que innovar hay que innovar pero teniendo en cuenta siempre la historia que sustenta esta transformación esta es la única forma como escribe marx en la que nuestra transformación puede ser real Debemos aprender a situarnos en el momento histórico y sacar de él el provecho, el análisis concreto de las condiciones que han determinado ese momento histórico. Porque solamente haciendo esto es que se sientan la condición de posibilidad de la verdadera transformación eh, termino por último agradeciendo una vez más a la editorial editor y a víctor Carrión que en este caso también nos acompaña que es el que hace la traducción y el estudio introductorio de esta de esta versión de el arte y la ideología y que por lo menos en español es la única versión con la que yo me he encontrado y es la, es la versión que también yo estudié. Y muchas gracias por la invitación, espero haberme eh, hecho claridad en los puntos que yo quería tocar en esta ponencia. Bien, eh, agradecemos a, a Alan Luna, yo pienso que su exposición ha sido muy eh, clara, muy interesante y les invito a quienes están viendo la transmisión a dejar sus comentarios y preguntas en, en Facebook para que nosotros cuando termine la, la, mi exposición poder contestar si tienen alguna inquietud o comentario entonces eh, dicho eso voy a comenzar con, con mi exposición y me voy a, a tener a los cinco puntos a las cinco preguntas que el editor señaló para esta para este foro y bueno lo, el primero es la pregunta. ¿Los textos de crítica al modernismo de Mikhail Litschitz son o no documentos de actualidad? Para responder esta pregunta, creo necesario primero revisar los criterios que usualmente se encuentran en las publicaciones de estética y teoría del arte en Ecuador y América Latina. Tomemos el primer número de la revista de investigaciones artísticas SANSA de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. En un artículo escrito por María del Carmes Oleas en 2013, allí leemos lo siguiente, abro comillas, el arte se configura durante la modernidad como un espacio fuera de lo racional, cierro comillas, la idea de que el arte es una materia confusa, incluso mágica, en la que ya no es necesaria la labor representativa, que la vocación de la pintura sería la abstracción, la ruptura con las tradiciones pictóricas del pasado, es algo común de encontrar en las publicaciones de estética contemporánea. En el artículo citado, Oleas examina las tesis de Arthur Danto sobre el fin del arte. Pues Danto no solo niega las tradiciones artísticas del pasado, sino que al afirmar la muerte del arte, llega a la paradójica posición de que todo es arte y nada es arte. No importa el objeto, no importa la destreza o habilidad, solo importa la intencionalidad. En el arte todo vale. Tal es la divisa de Arthur Danto y sus seguidores. Esta divisa aparentemente nos libera de toda atadura y permite a curadores y críticos, al comercio del arte, a la maquinaria propagandística, hacer de cualquier objeto una obra de arte y de cualquier persona un artista. En el artículo citado María del Carmen Oleas escribió, en la, época, comillas, en la época actual, el arte no tiene como propósito la mimesis o la ideología, sino buscar su propia identidad. Es decir, el arte es por ser arte. Cierro comillas. Al declarar la muerte del arte, se declara la muerte de la representación artística. Otro ejemplo de este tipo de reflexiones. De este tipo de reflexiones estéticas lo tenemos en la revista Teoría, publicación del Colegio de Filosofía de la Universidad Autónoma de México, en un texto de Mijael Jiménez titulado la politización de la estética y la dialéctica del arte moderno en el pensamiento de Walter Benjamin. Aparentemente, este texto iría en sentido contrar contrario del postulado de el arte es por ser arte y recalcaría el rol social del artista. En realidad, lo que Mijael Jiménez nos dice es que la politización de la estética consiste en el análisis de la relación entre la experiencia y el orden social de los estados modernos. Al traducir esta jerga académica, tenemos que la politización del arte no está en la transmisión de mensaje alguno, pues esto sería replicar los mecanismos del totalitarismo, sino en la crítica del artista a sus medios, en la experimentación, en la disolución de las formas clásicas, en lo que se llama, comillas, una certeza basada en el reconocimiento de la duda, cierra comillas. El objetivo del arte político sería entonces provocar un estado de shock, abro comillas, la obra experimental o de vanguardia aparece como una monada en la medida en que ocasiona un estado de shock, cuando explota los límites de su medio e interrumpe la ilusión de la representación a través de la duda, es decir, mientras produce un momento de tensión. De tal manera que también se considera que la representación artística, y con ella las artes plásticas, es superflua, o incluso que es nociva. Que toda representación... Que todo contenido artístico es un instrumento del totalitarismo, por lo tanto el arte no debe representar sino crear dudas, ser impactante, escandaloso y así por el estilo. Supuestamente con este modo se llegaría a una reflexión política de la realidad. Para todos es conocida la situación del arte a nivel mundial, la presentación de instalaciones, performances y demás caprichos del arte moderno, incluyendo las anécdotas de la empleada de limpieza que tiró a la basura una obra costotis, costosísima de un renombrado artista, son noticia cotidiana. Son usuales los memes que se burlan del absurdo artístico cotidiano. Tampoco son raras las inventivas de los pensadores reaccionarios. Encontrar ejemplos no es difícil. En un artículo publicado por una institución inglesa tenemos el siguiente razonamiento respecto al arte modernista. Hago comillas. Esta aniquilación de la belleza fue instigada aún más por el marxismo cultural que rebajó el arte y música popular para servir a la propaganda política y usó la arquitectura para erigir estructuras impersonales, planas para burocracias gigantes y aún más impersonales y negligentes, agentes fríos del comunismo. La cultura marxista tea, en particular apuntaba a desenraizar la belleza precisamente porque la belleza era una fuerza espiritual para contemplar lo divino y para inspirar el pensamiento creativo más allá de la mentalidad imbécil y servil de comando y control. Ya desde 1992, cuando Michael Minicino publicó La Nueva Edad Oscura, es usual encontrar este tipo de razonamiento en pensadores conservadores o liberales, que le ven al arte moderno como producto de la conspiración de la masonería de la feudad. Dirigida a popularizar teorías que, comillas, debilitan el alma de la civilización judeo-cristiana, cierro comillas, y que difunden la pasividad y el pesimismo. En pocas palabras, el arte moderno, según esta gente, es expresión del comunismo internacional, o del, entre comillas, marxismo cultural, como se lo suele llamar hoy en día. De esta manera, aparentemente, o se apoya al arte modernista que encarnaría la libertad artística, la politización del arte, el shock que nos lleva a cuestionar el mundo o lo condenamos como simple degeneración moral, como propaganda comunista que apunta a destruir los valores familiares, la tradición, familia y propiedad. Para las personas con sensibilidades sociales que se solidarizan con los pueblos víctimas de las agresiones imperialistas, que se alinean con los trabajadores en su lucha por un futuro mejor, al parecer solo quedaría la opción de sumarse al torrente del modernismo, e ir tras las ideas estéticas de Walter Benjamin, Teodoro Adorno y Michel Foucault. En esta situación, los escritos de Michael Litschitz, en su polémica contra el modernismo, que datan de la década de 1960-1970, recopilados en el libro El arte y la ideología, publicado por editor, se mantienen totalmente vigentes. Litschitz supo demostrar en textos como ¿Por qué no soy un modernista? Fenomenología de la lata de conserva cuidado con la humanidad, entre otros, que la elección entre modernismo y academicismo es una opción falsa, que lo uno y lo otro son fenómenos ajenos a la esencia verdaderamente democrática que subyace a todo arte auténtico clásico. Nietzsche no fue el primer marxista que criticó frontalmente al llamado vanguardismo. Antes de él, Franz Merin, al Lunacharsky, Paul Farge y Georgi Plejanov Realizaba profundas críticas a este fenómeno, al igual que Vladimir Illich Lenin en las cartas y artículos en los que reflexiona sobre arte y literatura. Sin embargo, el mérito histórico de Lichitz está en la sagacidad con la que captó las contradicciones de la conciencia social burguesa, la forma paradójica en la que el contenido más reaccionario se presenta como supuesta revuelta contra la modernidad. En el breve artículo, ¿Por qué no soy un modernista? leemos, comillas, Sí, el arte moderno es más filosofía que arte. Esta es la filosofía que expresa la supremacía de la fuerza y el hecho sobre el pensar brillante y la contemplación poética del mundo. La cruel demolición de las formas reales significa la borrasca de la voluntad ciega y airada. Es la venganza del siervo, su liberación imaginaria del yugo de la necesidad. Una salida fácil, y si solo fuese una salida. Existe una trabazón fatal entre la forma de protesta servil y la propia opresión. Según toda la novela estética, el arte actúa hipnóticamente, traumáticamente o viceversa, enrutece y apacigua a una conciencia despojada de vida propia. En pocas palabras, es el arte el de la multitud dirigida mediante la sugestión capaz de correr tras la carroza de César. Cierro comillas. Para Lipschitz, el modernismo es una forma de protesta, es verdad es una protesta servil, es la salida imaginaria del yugo. A pesar de lo, las buenas intenciones que pueden tener muchos de sus proponentes, el resultado final del modernismo no es el pensamiento crítico, sino la caída en las tinieblas, comillas. Solo digamos que el objetivo interno fundamental de este tipo de arte consiste en el aplastamiento de la conciencia consciente, la fuga a la superstición es lo mínimo, aún mejor la fuga al mundo de lo imposible, de ello el esfuerzo constante de romper el espejo de la vida, o por lo menos de volverlo turbio, opaco. Cierre comillas. Al romper las formas clásicas, producto de un desarrollo de siglos, muchos creen ejecutar el acto más revolucionario y crítico, que destruye nos, nuestras ilusiones y nos lleva a la reflexión. Pero Litschitz advierte que tal no es el camino, pues la creación de mitos no dignifica sino que aplasta la conciencia. Nietzsche también advirtió cómo la actividad del modernismo era aprovechada por los agitadores reaccionarios. Abro comillas. Los excesos de la fantasía modernista y el espíritu general de desprecio de la élite refinada hacia el hombre promedio, al hombre de la calle, da a las fuerzas reaccionarias un pretexto cómodo para atosigar como depravación a todo lo avanzado en el área de la cultura. El fascismo explotó la sed natural de protesta en contra del dequive de la vida espiritual, en contra de los gestos ridículos del arte enfermo, cierre comillas. Cita de El fascismo y el arte contemporáneo, artículo incluido en El arte y la ideología. De esta manera, si en un extremo tenemos a las provocativas y disparatadas obras modernistas, que muchas veces apelan para legitimarse a una crítica, algunas veces fingida, otras veces real, de los males del mundo de hoy, y en el otro extremo tenemos a los reaccionarios que piden el retorno al arte religioso y, echando espuma por la boca, condenan el llamado marxismo cultural. Entonces no salimos del estrecho horizonte de la conciencia burguesa. De allí que Mijail Lipschitz escribió, abro comillas, el círculo vicioso de la ideología burguesa le ofrece a la conciencia todas las soluciones, salvo la verdadera, cierro comillas. En Lipschitz encontramos, pues, una reflexión implacable, mordaz y militante, sobre la conciencia social del capitalismo de hoy, una reflexión que hoy es más relevante tal vez de lo que fue en el momento en que se escribió. La segunda pregunta, ¿qué implicaciones tiene la crítica del modernismo de Litschitz más allá del ámbito puramente artístico y a la que ya se refirió Alan Luna? En el pensamiento de Litschitz la reflexión estética se liga en todo momento y lugar con el movimiento obrero, con los movimientos de liberación nacional, con la causa del socialismo a la que él dedicó su vida. Para Lipschitz, toda idea tiene su reflejo en la realidad. Toda idea tiene su reflejo y la realidad en la realidad. Y es ese punto esencial, es, es, y ese punto es esencial en su crítica del modernismo. Para él, quien aceptaba los presupuestos ideológicos del modernismo, abro comillas, no tiene derecho alguno a quejarse de la teoría de la gran mentira en política de la mitología creada con ayuda de la radio, prensa y cine, de la manipulación de la conciencia humana por parte de los poderosos del mundo, del conformismo y cosas similares, cierro comillas. Si se niega la representación, si se dice que el arte es solo la intencionalidad del artista, que éste no debe transmitir nada, sino solo provocar el shock en el espectador, que cualquier objeto es arte solo porque así lo dice un curador, un mercader de arte o el supuesto artista, entonces se divide a los seres humanos entre la más obtusa y los elegidos que crean y comprenden el nuevo arte. Tras la publicación de ¿Por qué no soy un modernista? Mikhail se entró en polémica con el liberal Grigori Pomeranz, para quien atacar el arte moderno era atacar a toda la intelectualidad. Según Pomeranz, el mundo se dividía en intelectuales e insolentes, es decir, en intelectuales y la más ignorante. Indor ante ello, Mijail Litschitz respondió, comillas, desde antaño pertenezco a la gente que está del lado de la tribu de los insolentes. consagré a ello mis mejores años, no renuncio a la vieja creencia, cierre comillas. En su defensa del realismo, Litschitz señaló que el punto de vista ingenuo de la gente del pueblo tiene la semilla sana del arte futuro esta semilla debe ser cultivada y los artistas deben saber conectar con este punto de vista. Comillas. No se puede olvidar el sano realismo del espectador que es en sí el verdadero inicio. Cierro comillas. Así tenemos dos puntos de vista. De unas partes se nos presenta un supuesto genio superior que pueda ser incluso de un simple rollo de papel higiénico una obra maestra con tan solo tocarlo. Se nos dice que debemos aceptar esto. Pues este es el arte del futuro, pero Mikhailich señaló que la humanidad no necesita los mitos enseguecedores y la estética modernista trae bajo la apariencia de la revuelta e innovación las ideas viejas y crueles. Por eso su llamado, abro comillas, que nuestra bandera sea la doctrina de Lenin. Esta es la doctrina sobre la iniciativa propia de las masas populares y todo cesarismo, junto con esa atmósfera que le es les inherente de milagros y supersticiones, es hostil a nuestras ideas. Estamos por la combinación del entusiasmo popular vivo con la clara luz de la ciencia y la comprensión de la genuina realidad accesible a todo hombre que sepa leer y escribir todos los elementos de la cultura artística desarrollada. Cierro comillas. Para el pensador soviético, los teóricos del modernismo, al exigir que se acepte un bloque de cemento o una banana pegada a una pared con cinta adhesiva, como obras de arte, lo que hacen es exigir la sumisión, la obediencia ciega, o peor aún, aceptar que el juego bursátil y la especulación con valores artísticos ficticios se impongan sobre el sano realismo del hombre y la mujer trabajadora. Y esto se liga íntimamente con el despotismo político, la demagogia y la violencia de la dictadura burguesa sobre los proletarios. Tercera pregunta. ¿Qué posición debería tomar el marxismo ante el predominio del modernismo en el arte contemporáneo? Durante la Guerra Fría, el bloque capitalista apoyó con todos sus recursos materiales y espirituales al modernismo artístico, en contra del realismo socialista. Hoy el modernismo es, sin duda, la tendencia predominante en el arte. Curiosamente, los mismos reaccionarios que apoyaron al modernismo en el siglo XX hoy aparecen como acusadores y afirman que el arte moderno es un mal creado por el marxismo. Ironías de la historia. El marxismo no debe ni apoyar el marasmo modernista ni las diatribas reaccionarias, sino que debe reivindicar su propia tradición, tradición que se encuentra ya en Marx, Engels y Lenin, que pasa por Franz Merin y Georgi Plejanov, por Georgi Lukács, y por supuesto, Mijail Litschitz. Esta línea de pensamiento nos enseñó que la historia de la humanidad nos ha legado una enorme escuela, un enorme contenido. Desde los rostros enigmáticos de los guacos retratos de la antigua civilización moche, los delicados frisos mayas, la pintura del renacimiento, la escuela quiteña en el periodo colonial y mucho más. Todos estos son escuelas de la forma, pero también del modo de representación de la realidad. El pensamiento estético marxista nos enseñó que la verdadera vanguardia se encuentra en la representación del mundo en sus dilemas y contradicciones. Y que la vida popular, la vida de obreros y campesinos, sus triunfos y tragedias, brindan material más que suficiente para una creación artística que no solo es deseable, sino necesario. Siguiente pregunta. ¿Es factible y necesario el arte realista en nuestros días? En Ecuador la generación de literatos y pintores de los años 30 marcó la senda para la exploración de la vida nacional. Sin embargo, esta empresa ha quedado inconclusa. Es mi convicción que existe gente con gran talento y sensibilidad que podría realizar la tarea de renovar el realismo en las condiciones del siglo XXI. Se dirá que el realismo es anticuado, que ya no está acorde a las necesidades de nuestros tiempos. Sin embargo, a quienes afirman tal cosa cabría preguntarles, ¿Es que acaso los acontecimientos de los últimos 40 años no son dignos de una obra realista de la talla de las cruces sobre el agua, o Asipungo, o el don apacible? Aquí lo que es notorio no es lo, no lo inadecuado del realismo, sino la falta que éste nos hace para asimilar el curso de los acontecimientos. Pues nadie dudará que todo lo sucedido en 2020 da mucho material para escribir un nuevo capítulo de la comedia humana. Los cubos llenos de agua, el lienzo con manchas amorfas, el video performance de relaciones sexuales en vivo no pueden llenar un vacío que solo el gran, el gran realismo es capaz de suplir. No importa cuánta palabrería rebuscada se utilice para querer camuflar las cosas y aparentar que las vacías y frívolas obras modernistas son superiores al arte clásico y al arte realista. S siguiente pregunta. ¿Es posible hoy defender el arte clásico y el realismo tal y como lo hizo Mikhail Litschitz en su época? Ya hablé sobre la vigencia del pensamiento de Mikhail Lichitz, y esto nos impone la tarea de continuar con la labor de defender los principios de la estética materialista dialéctica, de valorar el arte clásico y el realismo como el gran tesoro que es para toda la humanidad. Cabe la observación que por arte clásico no se debe entender únicamente a los periodos del arte europeo que usualmente se designan así en los libros de historia, pues periodos clásicos del arte se han dado en todo el mundo, y ciertamente queda todavía mucho por estudiar y aprender de la plástica en las antiguas culturas de América, que es también un manantial para el realismo de hoy y del futuro. La defensa del arte realista es también la exigencia de volver la mirada a la realidad, de librarnos de las ilusiones y obras místicas, para con ojos lacónicos retratar las condiciones de la sociedad burguesa contemporánea y las vías que hoy están abiertas, para salir de los aparentes callejones sin salida en que nos encontramos. En la actualidad el realismo es urgente, tal vez más urgente que nunca. Además, no es aceptable que la bandera de su defensa caiga en manos de tendencias reaccionarias, así como tampoco es aceptable que el modernismo se arrogue para sí el título de ser el único arte auténticamente revolucionario. Estoy seguro que el retroceso del realismo es temporal, debido a las peculiares circunstancias que se crearon a nivel mundial tras la, la contrarrevolución en la Unión Soviética. Sin embargo, las grandes tradiciones artísticas, defendidas por lo mejor de la tradición marxista, se impondrán finalmente. Estas implican la confluencia de los grandes logros de la cultura humana con el movimiento espontáneo de las masas trabajadoras. Bien, esta ha sido... Mi presentación. Y bueno, vamos a leer si es que hay preguntas o inquietudes, eh, inquietudes eh, para contestar de ser posible. Saludos y felicitaciones. Muy bien, entonces eh, vamos a ver si hay preguntas aquí en, para contestar. Voy a leer, a ver. Jenny Acosta dice, una de las premisas más comunes que sostienen las posturas estéticas contemporáneas que podrían ser englobadas bajo la corriente liberal es la libertad personal del artista. El artista es libre de representar artísticamente cualquier elemento o situación que desee y no necesita detenerse a considerar las condiciones sociales. Frente a esta falsa dicotomía entre la sensibilidad e intereses individuales y la sensibilidad e intereses sociales, ¿qué responde Litchins? ¿Vale la pena que la estética marxista se detenga a responderla? ¿Hasta qué punto estas consideraciones pueden ser superadas a través de un arte militante característica que no implica suprimir la individualidad? Eh, Alan, no sé si quieres tú responder. Sí. Bueno, eh, yo creo que, que muchas veces se ha atacado a la estética marxista o al marxismo en general por querer suprimir a las individualidades. Muchas veces, por ejemplo, en, algunos, en algunas obras de literatura, eh, las llamadas distopías, por ejemplo, suelen concentrarse mucho en la apropiación por el gran hermano o porque el partido eh, va a determinar cada una de tus acciones y que va a influir incluso, por ejemplo, en tu vida este, amorosa o que te va a impedir ver a tu familia o que te va a impedir hacer cosas propiamente individuales. Yo creo que esto ha servido más como un arma para atacar al marxismo y para atacar, en este caso, a la, a la, a la estética marxista. Lo que el marxismo, o, o, o lo que, que Lifchitz propone, no es una completa anulación de las individualidades, sino, según la lectura que yo alcancé a leer de Lifchitz, sino una suma a, part, a, a partir de expresiones artísticas que representen más a la conciencia social y que por lo tanto sea más cercana a la suma de individualidades de la sociedad. En este sentido, a mí se me hace que se abarcan más individualidades con, una, eh, con un arte militante que refleje las condiciones objetivas en las que vive la gente, en, en, en las que vive la mayoría. La mayoría no son los artes, eh, no es el arte sublimado o el, el, el, el arte eh, de inspiración, como pretenden los artistas de ahora, que ellos, como decía ya también Víctor Carrión, ellos por ser artistas, designan lo que debe ser considerado arte y lo que no debe ser considerado arte, sino que más bien se trata de influir, la mayoría pues es la gente, es el pueblo, es el pueblo trabajador, es la gente común, influir con un arte realista, porque, como decía también ya Víctor Carrión, esta exigencia del arte realista, tiene que ver con exigir, voltear otra vez la mirada hacia las condiciones reales en las que vive la gente, y en este caso, corresponde más a la libertad, por decirlo, o sea, no una libertad liberal a la, a la manera del liberalismo burgués, sino una libertad que implique serle fiel a las condiciones reales en las que vive el pueblo. Eso es lo que yo podría responder acerca de la, de la pregunta de Jenny Acosta. Bien, yo pienso que a, a, su, a su pregunta, eh, lo que se puede responder es primero qué dice Lipschitz. Lipschitz, no recuerdo ahora la palabra exacta, pero él escribió alguna vez que el pensamiento independiente y la militancia no se contrapone, sino que se supone. Y una característica y algo que él repitió a lo largo de su vida es que quienes no tienen una posición, quienes militan y no tienen una posición independiente es porque en realidad están por oportunismo. Él identificó este seguidismo con el oportunismo, ¿no es cierto? Y esto se demostró a lo largo de, de la vida. este, Porque muchos de los que eran los dogmáticos en los años 40 y que le acusaron a él y a Lucas de ser atláteres del fascismo, así les acusaban, Luego en los 60 aparecían reconvertidos en abogados, en defensores del modernismo. Entonces, eso es lo uno. Y lo otro que, yo pienso que esta respuesta está en un artículo que está en el arte de la ideología, que es cuidado con la humanidad. Porque cuando salieron muchos intelectuales en la Unión Soviética, que no se crea que no había debate, había mucho debate, salieron muchos intelectuales a criticar a Lichitz por su artículo, por, no, por qué no soy un modernista, y eh, uno de los artículos que salió se llamaba Cuidado con el arte, y Litschitz responde, Cuidado con la humanidad. Y lo que dice en este artículo es que eh, quienes salen a gritar Cuidado con el arte están preocupados de su individualidad, pero no están preocupados del destino de la humanidad. Y al no estar preocupados del destino de la humanidad, su, su defensa de la individualidad es una falsa defensa. Es una defensa para una élite, es una defensa para un grupo selecto. Por eso es que él hacía la separación entre los liberales y la gente de talante democrático, porque él decía, son liberales pero no son democráticos los que salen a defender el, moder el modernismo. Eso podría ser mi, mi, mi respuesta. A ver, aquí tenemos eh, otra pregunta que dice, el pensamiento marxista es resultado de la contradicción consciente entre lo colectivo y lo individual. Está muy bien el pensamiento de Alan con relación a cómo han retratado en las distopias la subversión de, de lo individual. Los marxistas creemos en la subversión de la contradicción desde el punto de vista colectivo. Bueno, es más bien un razonamiento más que una pregunta. Pero, ¿tú qué piensas, Alan? Eh, sí, eh, yo creo que, como, como dice ahí el, el, el compañero que, que puso ahí el comentario, eh, sí tiene que ver más con una salida a esta contradicción dialéctica, ¿no? El colectivo, pues no es otra cosa más que la suma de las individualidades, y muchas veces, por parte de la filosofía tradicional, o por parte de la filosofía que ataca el marxismo, se quiere presentar no solamente a las obras de arte, sino también a los filósofos como producto, como producto de una... De, que tienen un mayor talento, por decirlo de alguna forma, o porque están embebidos de la inspiración divina. Y creo que más bien eh, consiste el, la problemática en razonarlo, como en algún texto lo, lo decía también Adolfo Sánchez Vázquez. Eh, que no es, por ejemplo, que Kant sea un gran filósofo, no es que, eh, este, que Courbet sea un gran pintor eh, por, porque sea único en su género, ¿no? porque sea un, un humano sui generis, sino porque es también la representación de todos los problemas sociales que lo han hecho a él querer expresarse, acerca de esos problemas sociales. Y en ese sentido, la individualidad no se, no se constituye nunca como individualidad sola. Todos somos producto de impulsos colectivos, y de impulsos de la sociedad, y todos estamos determinados en última instancia, eh, de acuerdo a lo que nos rodea a nuestro medio eh, más cercano, por decirlo de alguna forma, ¿no? es lo que yo pienso, por eso por eso eh, respondía a la, a la pregunta de Jenny, de la, de la forma en la que lo hice. Bien, yo lo que podría comentar es que lo que nosotros debemos ver es esto en un punto de vista histórico, no en categorías metafísicas de lo individual y lo colectivo, y ver que hasta hoy en la humanidad la realización de, un, de una minoría de individualidades ha estado sujeta al trabajo y a la explotación de la inmensa mayoría. Y por eso en el uno y en el otro lado las individualidades se desarrollan de un modo coartado, o como dijo Marx en sus primeros escritos, enajenado. Entonces, si estamos por la defensa de la individualidad, en, en, en abstracto entonces estamos por la llamada libertad de la personalidad olvidando las condiciones que niegan el desarrollo de la individualidad o que cuartan el desarrollo de la individualidad para la gran mayoría trabajadora del mundo entonces por eso lo que debemos ver es que se lucha por el desarrollo de la individualidad para todos y para eso debe cambiar ...el régimen social... ¿Sí? ...muy bien... Eh, ...aquí tenemos un agradecimiento... ...muchas gracias... ...gracias a ti por tu pregunta... La ...pregunta si... ¿sí ...podría compartir el escrito que dice... ...si sí, se va se va a compartir... ...y si... ...Alan puede compartir algo un poco más elaborado... ...también pues, estaría bien para... ...fomentar el, el debate... A ver. Eh. Aquí hay una cosa, un comentario interesante que dice de Alfonsina Llamas: Efectivamente, el arte abstracto termina por alejarse de las masas, quienes, al no contar con la instrucción suficiente, terminan por no entender nada de lo que el artista quiere expresar. Aquí yo me haría la pregunta: ¿es en realidad que? no entienden porque no tienen la cultura suficiente. ¿Tú qué piensas, Sala. Sí, creo que es, es interesante, me parece que el comentario salió eh, por alguna parte del, de, de la exposición en la que, que, que yo decía, ¿no? Yo creo que hay un impedimento real, o sea, que cuando el arte se hace demasiado abstracto eh, y en donde lo que importa ya no es más que, eh, hay una palabra para, para, para, para mencionar estas, estas poses, ¿no? eh, llamado esnovismo, por ejemplo, en donde tú ya no tienes que interpretar a la, a, a la obra de arte, sino al discurso que hay detrás de esa obra de arte, y la mayoría de las veces lo que pasa es que son discursos que no son cercanos a la gente, los discursos, por ejemplo, de un arte, eh, el arte realista, a lo mejor eh, por ahí iba el cuestionamiento de Víctor, el arte realista también tiene discurso. En realidad, pues todo el arte tiene algo que encierra, que quiere demostrar más allá de lo que está propiamente pintado. No es que una, una pintura realista, eh, como los grabados, por ejemplo, de... Eh, Manet, me parece, que también estuvo en la, en la Comuna de París, no, de, de, de Monet que, que hacía unos, unos grabados acerca de la matanza de, eh, de la Semana Sangrienta, decía, eh, analizaba un poco ahí John Merriman cuando analizaba el episodio, pareciera que es muy parcial y que el discurso que está en ese grabado es solamente, pues, mostrar lo que de hecho pasó en la Semana Sangrienta, pero si, pero si nosotros acercamos un poco más la lupa, vemos que el que está muerto es un eh, es un comunero, es uno de la, de, la, de la Guardia Nacional, y que está sacando un pañuelo blanco representando que eh, se estaba rindiendo, es decir, que no era él el que iba en son de guerra, sino que él se estaba rindiendo, y que los otros pues fueron los que, los que lo asesinaron a sangre fría, es decir, Sí hay un discurso también en el arte realista detrás, pero que es más cercano, desde mi percepción, a las condiciones de la gente. Por lo tanto, es más susceptible de alzar, de elevar el conocimiento estético de las masas y es en donde no ayuda mucho el arte abstracto, que se aleja demasiado de las condiciones concretas y reales de la gente, la gente ya no sabe cuando va, hay un documental eh, que hace poco, bueno hace no no, no tampoco, pero sí se, se estuvo transmitiendo aquí este en México, en donde precisamente se iban a los museos de arte moderno a, a preguntar a ver, pero eso, ¿por qué es una obra de arte? y la opinión de la mayoría de los artistas que muchas veces ponían ahí, por ejemplo, una escoba eh, sosteniendo una toalla, decían, bueno, pues es arte porque yo, porque yo lo elijo. ¿Qué tipo de discurso puede aprender la gente, la masa, el pueblo, de estas obras abstractas que dependen totalmente de lo que el artista tiene en su cabeza y que no enseñan de acuerdo a, a algo más cercano a la gente, lo que ellos quieren representar. Yo creo que, que por ahí podría yo responder a tu pregunta, Víctor. Sí, yo pienso que ese comentario, yo le haría la matización, que eh, no es que el arte abstracto es un producto muy elevado y que se necesita mucha cultura para llegarlo a entender sino que en su gran parte eh, por ejemplo si cogemos las famosas pinturas de Jackson Pollock en realidad no hay nada que entender y todo lo que supuestamente hay detrás de ese arte es algo artificial creado por los curadores, a este punto vale la pena señalar lo que existe en el internet que existe el, el generador postmoderno en inglés, que es una página donde tú te metes y te genera una, un artículo falso en, en lenguaje postestructuralista tipo de Rida, Foucault, pero es un artículo generado por, por computadora. Y entonces, gran parte de este discurso es, es eso, es lo que se solía llamar, Vladimir Ilyich Lenin llamaba la, la frase, entonces, reemplazar el contenido por la frase, reemplazar el arte que no tiene ningún contenido, ninguna sustancia, por la frase y un discurso eh, que en realidad oculta lo que es el comercio y la especulación bursátil con las obras. Sí. Bueno, aquí veo otro que dice eh, felicitaciones, pero bueno, no, ¿no hay más preguntas. Entonces, siendo así, eh, eh, para cerrar, quisiera tus palabras de despedida, Alan, y, y, y, y quisiera agradecerte de antemano tu, tu presencia. Sí, muchas gracias, Víctor, por la, por la invitación, y a todos los que eh, nos ayudaron desde el grupo de Ediciones Editor a que se transmitiera este evento, se me hace muy importante, como ya decían algunos de los comentarios que ponían aquí a través del Facebook, este tipo de eventos, porque, aunque ya se habla por parte de algunos marxistas contemporáneos de un renacimiento del marxismo, eh, no olvidemos que, sin embargo, hay una corriente influencia hay una fuerte influencia de corrientes filosóficas y artísticas que siempre van a ser utilizadas por la gente que precisamente no quiere la educación crítica de las masas, la educación crítica del pueblo, por eso, aunque veamos que hay en los escaparates o en las librerías más libros del marxismo, que eso es bueno en tanto a la difusión, hay que hacer partícipe a los más posibles eh, de estas discusiones, de, de, de estos eventos, para poder aportar cada vez más a la transformación que, de acuerdo a lo que vemos internacionalmente incluso, pues es necesaria. ¿no? Muchas gracias otra vez este, eh, Víctor y a todos los que nos acompañaron, que nos hicieron sus preguntas y también y muy especialmente eh, a los eh, eh, compañeros de ediciones de editor bueno eh, por mi parte despedir este evento ha sido un placer contar con Alan Luna quien ha dado una exposición muy clara y de poder discutir a un pensador tan poco conocido eh, a nivel de Latinoamérica como es Mijail Lipschitz y les agradecemos a todos quienes presenciaron este evento y a quienes han hecho sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, hasta pronto.